Mi amigo toma una foto. Mis amigos toman café. Tom canta espectacular. La barista escucha a Tom. Nosotros bailamos fenomenal. Ella no baila. Ellos celebran mucho. ¿Y tú qué haces en un café? ¿Conversas? ¿Estudias? ¿Desayunas? Al final, yo estudio. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo compro café. En una oración con dos verbos seguidos, solamente se conjuga el primer verbo. Yo necesito tomar café. La forma negativa del presente simple se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no tomo café.